Vamos a Pero la maestra como no me deja Pero aquí no está la maestra Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy les traemos un video muy interesante Para nosotros y para todos porque vamos a jugar a ser papás por un día ahorita vamos camino a casa de mi prima que tiene dos niños y la verdad es que no tenemos mucha experiencia siendo papás ni eh. cuidando bebés ni nada lo más que tenemos es cuidar a Prim es sí, la experiencia solo, que <risa> más parecida que tenemos de cuidar niños este, así que yo estoy nerviosa ¿tú sí, estás nervioso? sí, yo también porque no tengo idioma Ah, Seguro con ellos. los niños hablan más español que tú Voy a llover ¿Llover? ¿Ah? ¿Llorar? ¡Llorar! Ah, ah, Al final ah, no. del video seguramente los niños le van a estar haciendo bullying a Hayato no, seguramente nos vamos a divertir mucho con los sobrinitos La verdad es que hemos convivido muy poco con ellos Porque como saben vivíamos en Asia Así que solamente en unas cuantas reuniones familiares los hemos visto Y Ana nos pidió salir en nuestro video Entonces, ay, nos está moviendo la cámara Bueno, como les decía, Ana nos pidió salir en el video Así que... Por eso estamos grabando este video. Aparte, sé que va a ser divertido para todos y una nueva experiencia y una forma de interactuar más con los sobrinitos que ya están bastante grandes. Los vimos hace años cuando estaban todavía chiquitos. Creo que Ana tenía 5 años la última sí, vez que la vimos. Sí, sí, sí, perdón. Sí, entonces. ¿Hace ¿Cuatro años? Uh -huh. Sí, ya tiene tiempo. Va a estar divertida la experiencia de hoy. ¡Hola, Luisito! ¡Hola, Luisito! ¡Hola, Nala! Luisito, platícanos de ti. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. ¿Y tú, Ana? Siete. Siete. ¿Y tú, Nala, cuántos tienes? Una, una. ¡Uno! El bebé, Nala. Oye, Luis, ahorita les va a enseñar hayato japonés. ¿Quieres aprender sí. a decir palabras en japonés? Ana ya sí. dijo que sí. ¿Sabes decir algo en japonés, Ana? ¿Nada? ¿Nada? Y sí, yo tampoco ¿Pero sabes en inglés? Sí, wow. Un poquito Más o menos Inteligente Hayato les va a enseñar a los niños a escribir algo y a decir algo sí, en japonés la clase japonés Ok uh -huh. En japonés hay tres alfabetos En español solo tenemos uno Tenemos el abc Pero en japonés tienen tres, ¿sabían? ¿Lo sabes? no? no? Uh -huh. pero hoy aprendemos aprenderemos? Okay. aprendemos katakana? katakana? Hiragana? hiragana es el más fácil ok, hiragana uno de los tres que se llama hiragana les va a enseñar a escribir su nombre, ok? ok Ush. tu nombre? ah ok, tu nombre es Luis mi okay. año? japonés? Blue. Blue. Blue. Blue. Esa es la L I, I. Sí. Es que en japonés están ¿Sí contadas ves? la L U uh -huh. I. I. I. parece más un 6 <risa> <risa> <risa> parece un 6 <risa> <risa> <risa> parece como un tres, sí, sí, sí, parece un 3, y, muy bien y, sí. esta sí parece un Ajá, sí, sí, es verdad. ¿Ahora Ana? Mis dos nombres son solo el uno. Ana Karen, vamos a ponerle. ¿Sabes qué? qué? Esa es la A. a. <risa> Ana. Ana, ¿por qué? ¿por qué? Es muy diferente del español, ¿verdad Luis? <risa> ¿Por qué? ¿Ah? Le. ¿Qué? ¿Y el último? Sí, parece un poquito en el, la última, ¿no? Muy raro, muy raro. Muy raro. Muy diferente. Está al revés. ¿Eh? Este otro nombre. Luis Fernando. Fernando, muy raro. ¿Para ti es difícil? Hablar español. Sí, entonces, sí. Sí. Es que Hayato apenas está aprendiendo a hablar español. Sí, como siete, ocho meses. Tiene, <risa> tiene apenas siete meses estudiando español. Él habla japonés y habla coreano. Sí, los ojos de risa. Fernanda. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no, muy no, ¿Eh? ¿Por qué? Fernando. ¿Fernando? ¿El ¿Fernando? Perú? Perú? Luis Fernando. -lu Luis Fernando en japonés. <laughs> es tu nombre en japonés. ¿Eh? hacer tarea. Y como Hayato les enseñó japonés, a mí me toca hacer la tarea. ¿Quieren no hacer las quiere. tareas? No. Pero Yo si también a... no quiero. <risa> si haces su tarea, vamos <risa> sí. a llevarlos por nieve. 7, 28, 29. Luis 30. Muy bien. Wow, muy rápido. Puedo llegar en un traje de un 9. Sí? Sí, 39 habla muy bien oh, oh. y apenas tiene 5 ¿este cuánto es? Mm. puedes usar tus dedos, está bien pero la maestra como no me deja pero que no está la maestra sí. <risa> <risa> yo no le voy a decir a tu maestra así que está bien este mexicano el dedo es muy épico. todos tenemos los ojos bonitos sí <risa> sí, está bien, tú eres muy guapo. Muy guapo. Y tú, muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. La familia ser bonita. de oh. tu tía. <risa> Oye, Luis, ¿qué sientes de que tienes un tío japonés? Sí, sí, yo ¿Te quiero te gusta? saber. ¿No? ¿X? No sé. ¿Y tú? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta tener un tío japonés? Uh. ¿Quieres aprender a decir hola en japonés? Dice, Konnichiwa. Konnichiwa. A ver, intenta decir. Konnichiwa. Sí, oh, ¿nichiwa? muy bien. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa sí. oh. Y es siete, siete. ¿Cómo te dice capo? Siete. Sí. Nana. Nana. Como... <risa> nana. <risa> Parece como Nala. Nala, sí. sí. Nala tu y tu 6, Rock. Uh -huh. euh, rock. No. Rock. Lo uh, okay, no rock. <th> rock. <prototypes> <mail> sí, roku, Sí, sí. ¿Quieres saber cómo se dice uno? Sí. Sí. Ichi. Ichi. Eh, ¿por qué? Mi. <risa> <School> ¿Tres? tres. Ahora, sé... Ahora ya sé. Ahora ya sé <risa> decir mi número de años en japonés. <risa> ¿Cómo se dice tu edad? Nana. Muy bien. Oh, sí, muy bien. Y cuarenta, 10, diez, 10, 1, diez, 40. 10 y 40. Más más lento, payato, más rápido. Ah. 10 más 12 es 12. Doce, y, y 12. Y 40 40. 40. ¿Cómo se llama el... esto? Sí. 79. <risa> <risa> Hanado do ampeo, de cuñado. Hayato, cuando tú estabas chiquito, ¿cuál era tu materia favorita? En la escuela. Mm, creo que música uh -huh. y deportes. Ah, ¿Y cuál es la tuya, Ana? Los dieron algunas clases de robótica y mi clase Ay, mira. Robótica, pero ya no los van a dar robótica. Ah, ¿Qué es Pero qué padre. Robot. ¿Robot? Muy bueno, español. <risa> Muy rápido. No te entiende Ana. Despacio, por favor. <risa> Te divertiste jugando con tu sobrinito. ¿Estás cansado? Apenas va empezando. Ay, falta todo? <risa> ¡Ay, vamos a descansar. No, no hay tiempo de descansar. ¿Y los siguiente clase Y los pies. Y los pies. Y los pies. Y los pies. Y los Ayato, ya estás viejito. Besitos de Nala. Pero yo digo que vayamos a un lugar. ¿Dónde? Minerva. No. ¿Quieren ir a Chucky ¡Sí! ¿Quieres ir a Chucky Cheese? Son maquinitas. No sé. ¿Qué, qué? ¿No sabes? ¿Qué? Digo pizza, curigo game, luego arcade. Ah, al lado de... Sí ah, ¿Tú también? Lo siento Nala, tú no puedes ir Te oh. tienes que quedar aquí Tienes ah. que cuidar la casa, es tu trabajo, ¿ok? Sí. Chicos, ya hemos salido de casa de mi prima De hecho estamos en su coche Y vamos a ir, ¿a dónde vamos a ir niños? ¡Chokichis! <risa> sí, es la primera vez de Hayato yendo al Chokichis y, y la vez es, es también la primera vez como yo, nunca he ido nunca hemos ido nos tienen que enseñar qué se puede hacer ahí Chucky hay muchos Cheese. juegos hay ¿Tiene muchos juegos de los Simpsons ajá de los Simpsons te gustan este juego también sí. también hay pero lo que no me gusta de Chucky Cheese es que hay que esperar en los juegos hay que esperar a que los den la, la hay mucha gente nice. pero lo que más me gusta es porque los ponen a bailar y a veces los escogen para ir al frente a bailar con Chucky Y tú eres buena bailando también, ¿verdad? Porque vas ¿Sí, a bailar ¿Yo? y allá. Y tú también, ya. Luis, eres bueno bailando Yo soy bailando? bueno También Hayato es bueno bailando ¿Sí? sí Yo soy mala, muy mala bailando Tengo dos pies izquierdos Oye, ¿cuál es tu comida favorita? Dile pizza. cómo se dice a Pizza uh -huh. En eh, eh, español se dice pizza Pizza <risa> Qué bonito Aprendí nueva palabra ¿Cómo se dice, Hayato? PIX <risa> Muy bien Sí, muy bien ¿Lo está pronunciando bien? Sí Uy. Sí, muy bien Esto se dice fuéter. suéter Suéter Esto se dice pantalón Pantalones Tenis tenis agujeta chancla chancla esto es, es agujeta agujeta esto uh -huh. agujeta sí agujeta wow, no lo sabía <risa> <risa> <Abujeta>. chucky chachi <chucky, risa> este carro se llama chucky Chi. Sí. qué emoción <risa> ...formada en uno que dice que le da muchos tickets. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! vamos ¿Qué tal? Sí, los ¿Solo cinco ¿Cómo van? ¿Solo cinco tickets? ¿Solo cinco tickets? cuántas tiene Ana! ¿Luis? muy poquitos! with your your hands. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Pero son muy adorables, México y Ana. Okay. Y se portan muy bien, son muy obedientes. Y sí. Siempre esperando otra persona. Ajá. Ajá. De nice. Sí, Pero Hayato, ahorita que has estado cuidando bebés, ¿quieres tener niños más adelante? ¿En el futuro quieres ser papá? Solo uno. Solo uno. Yo también, solo uno. Sí, pero está divertido. Sí, divertido. Aparte es la primera vez que venimos a un lugar así y tú querías venir cada que pasábamos era ¿qué es eso? <risa> ¿Sabes cómo se juega? Así te dicen. Sí, decirte. pero... Garganta. Sí, la verdad falla se la escucha así como que no puede hablar bien uh -huh. ¿Y a ¿Sí, a vamos a comer ¿Sí? vamos de a descansar Luisito <risas> te divertiste? Sí, mira sí, sí, sí, sí, sí. ay Luisito qué bonito qué bonito nosotras <risa> el mejor momento Ana, dinos que te quieres ganar sí, sí, sí. el celular sí, sí, sí. ¿cuántos sí. tickets ganamos? 148 tickets hicimos muy buen trabajo. He sido una buena mamá. Mi niña está feliz porque tuvo muchos premios. Sí, buena mamá Tania, buena tía. ¡Oooh! a tener tu marcianito. Gracias. Gracias, dile. Gracias. Luis, enséñanos tu marcianito. Oh, sí. Oh, hayatito. ¿Estás cansado? Yes. Luis no está nada cansado. No. ¿No estás cansado? No. ¿No? No. Vamos a dormir. Vamos no. a dormir. No. Vamos a dormir. No. ¿Ya te quieres ir a dormir tú? Sí. Migueles, gracias por ver el video. Estamos de regreso, muy cansados Ser papás es muy agotado sí. Hayato antes quería tener tres hijos, ahora dice que ya no más uno ¿Qué tal tu experiencia de un día siendo papá? Bien cansado Pero ya entiendo que los papás quieren ir a un restaurante ¿Donde hay un lugar para niños? Sí, para niños Sí, es que nosotros tenemos varios amigos con hijos Y siempre quieren ir a algún restaurante donde tenga área de niños para que se vayan a jugar Sí, sí. Y hoy lo entendimos Sí, este... Sí, sí a veces uno se cansa no, Sí 그래? Sí